En este momento surge una palabra que le retumbó uno la cabeza y es el famoso efecto dominó. ¿Cuál es el famoso efecto dominó? El que este le pega a este y este a este y es O no le pega sino que depende del uno del otro. Lo que haga este puede afectarle a este y a este que no es directamente él. Pero se vuelve un efecto el efecto dominó. Una cosa conlleva a la otra. Y eso es lo que está pasando en este momento en el enfrentamiento que hay entre Rusia y Ucrania Y que por ende se está viendo involucrado Estados Unidos Entonces, Estados Unidos obviamente respalda a Ucrania La comunidad europea respalda a Ucrania Entonces el régimen, la dictadura de, de Rusia, la, la dictadura de Putin Comienza indirectamente a apretar también a los europeos y también a los americanos No olvidemos que el mayor surtidor de gas y el mayor surtidor de, de petróleo, el morcho, todo lo que tiene que ver con ese asunto, la mayoría lo maneja Rusia. Entonces, ¿qué hizo Putin? Cerró el grifo, comenzó a cerrar el grifo, entonces comenzaron a verse afectados los países circunvecinos que arrancan desde Ucrania para abajo, donde todos están apretados porque pues obviamente necesitan, y vuelvo y digo, independientemente nos guste la izquierda, la derecha, el centro, nos gusten los gordos, los flacos, los ricos, los pobres, los yanquis, como dice Maduro, o los pobres, como los que viven en Venezuela, independientemente, todos dependemos de todo, esto se vuelve un círculo vicioso, en el cual el que está aquí depende de este, así hayan pasado 4 o 5 por acá, o 4 o 5 por acá, entonces es algo que no lo podemos trancar, Es, es una cosa conlleva a la otra. Aquí Estados Unidos tiene que jugarse una muy buena carta para no caer en el juego del régimen de Maduro, ya que el chavismo frenó las exportaciones de PDVSA a Europa. Ojo, porque ahí comenzó el juego, ahí comenzó el tirería floje. Maduro en total desacuerdo no quiere atenerse más al acuerdo de petróleo por deuda permitido por Estados Unidos. Ahora exige intercambios por combustible para cubrir su déficit interno. El gobierno americano en cabeza de Biden deberá sopesar si cede de nuevo ante Maduro. La estatal petrolera venezolana PDVSA, controlada por la dictadura de Nicolás Maduro, busca imponer sus propias condiciones ahora que el gobierno estadounidense se muestra flexible. Yo no diría que se muestra flexible se muestra necesitado entonces el hambre tiene cara de perro y eso es lo que le está pasando a estados unidos a estados unidos le ha tocado agacharle la cabeza a maduro y irle bajando a las sanciones para que este suelte el petróleo y es y a la vez poderlo surtir vuelvo y digo un efecto dominó este depende de este y este así o sea todos están haciendo su negocio. Debido a las circunstancias, a inicios de julio se había dado a conocer que sus exportaciones habían aumentado gracias al permiso del Departamento de Estado para enviar barriles a Europa. Esto, hablándolo en el término venezolano como tal. Era un acuerdo de petróleo por deuda acumulada que tenía con la italiana Eni.mi y la española Repsol.mc rep aún así el chavismo decidió en agosto no enviar más barriles la exigencia es que PDVSA quiere volver a los intercambios de petróleo según una fuente relacionada al tema citada por reuters desde el chavismo simplemente no hay interés en los acuerdos por deuda ¿Qué es lo que está pasando aquí venezuela tiene una deuda grandísima entonces qué es lo que está haciendo está sopesando esa deuda enviándoles petróleo y Biden fue más condescendiente para dejar que él sacara más petróleo e ir pagando su deuda. Pero ahora, como el sartén lo tiene por el mango, el señor Maduro, pues entonces dijo, sí señor, así como ustedes lo acaban de ver. ¿Ustedes quieren más petróleo? ¡Listo! Pero necesito que una sea para pagar la deuda y el otro intercambio o billete en su defecto. ¿Por qué? Porque necesitamos beneficiarnos todos. Entonces, pero digo, la sartén la tiene en este momento por el mango el señor maduro esto es algo de ponerle uno como picante a ver quién va a aflojar o quién va a ceder más el uno que el otro pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal le den like activen la campanita de notificaciones y comparta con todos sus amigos en las redes sociales háganos saber sus comentarios porque gracias a sus comentarios seguimos acá dando lata seguimos siendo los número uno del paseo seguimos hablando con la verdad y que ante todo tenemos la posibilidad de mostrarle a ustedes lo que los demás medios no pueden hacer. Ahora con esta decisión las exportaciones de PDVSA a Europa avanzan hacia un callejón sin salida para una parte del mercado europeo. Debido a la suspensión del suministro que recibía de Rusia También luce como algo incómodo para Estados Unidos Que permitió a PDVSA volver a exportar a ese continente Para hacerle frente al mismo problema Producto de la guerra que Vladimir Putin inició en Ucrania Volví digo, el efecto dominó Se agarraron dos y ahora estamos jodidos todos Gustenos o no Mire dónde queda Rusia, mire dónde queda Ucrania, pero nos estamos viendo afectados nosotros. Y no solamente por eso, sino por mucho, mucho producto agroquímico que produce Rusia. Y aquí nos estamos viendo acá, que estamos prácticamente por debajo de ellos. Cuando me refiero por debajo al globo terráqueo, que Rusia puede estar acá y nosotros podemos estar casi debajo. Pero desafortunadamente nos estamos viendo afectados. El problema radica en que los términos del acuerdo no han proporcionado el efectivo ni el combustible necesario para PDVSA apuntó la agencia de noticias y Maduro lo que quiere además y necesita es facturar para poderse sostener A ver, lo que yo digo o hagamos un trueque hagamos un intercambio o en su defecto aflojen billete hermano que necesitamos es darle movimiento a esto es la posición de Maduro en este momento ya que como le digo está del lado donde está manejando la sartén como bien sabemos la estatal petrolera venezolana está en niveles de infraestructura deplorables Ninguna de sus refinerías tiene la capacidad suficiente de producción y eso termina golpeando el suministro venezolano Por eso ahora el régimen de Maduro tiene más libertad de acción, pone sobre la mesa sus exigencias Palabras más, palabras menos, este se montó en el caballito pero es el que lleva las riendas Así les duela a más de uno o nos duela a más de uno, pero desafortunadamente las cosas se están dando así, porque ya le digo, de una u otra forma, todos dependemos de todo y toca agachar la cabeza en ciertas circunstancias. Esto, en pocas palabras, es más problema para Europa, lo que era una buena noticia, según el presidente ejecutivo de Repsol, Josu John y más. Ahora se convierte en otro problema por resolver. La empresa española se benefició en gran parte de los 3,6 millones de barriles de crudo diluido venezolano DCO que Eni recibió de PDVSA desde junio de este año. De acuerdo al reporte, las existencias de crudo diluido DCO. Almacenadas en la terminal José Antonio Anzuategui, el principal puerto exportador de petróleo de Venezuela Aumentaron a casi 5 millones de barriles a partir del 8 de agosto Oígase bien, la cosa venía de manera muy progresiva Pero en documentos revisados este mes no hay exportaciones asignadas de PDVSA hacia Europa a través de ENI o Repsol vuelvo y digo, la cosa se pone apretada porque sencillamente lo que está haciendo el señor Maduro es asegurar en este momento ya que está manejando los hilitos esto lo que da a entender es que a partir de ahora ambas petroleras europeas deberán resolver por otra vía o la administración Biden deberá sopesar si cede o no de nuevo ante el chavismo visto de esa manera Maduro estaría ganando la partida, lo cierto es que en el viejo continente hay urgencia, más aún porque recientemente Rusia suspendió el flujo de petróleo al centro de Europa a través del oleoducto Drusva por la imposibilidad de pagar el costo de tránsito por Ucrania. Días después lo reanudó, pero situaciones como estas se repiten en medio de la volatilidad política y económica producto de la guerra volvemos a lo mismo una guerra no tiene ganadores tiene menos perdedores la fortaleza que ha creado las tiranías remarcan que tanto venezuela como rusia siguen dando espaldarazos al régimen cubano en medio de sus propias deficiencias vamos a ver cuánto le va a durar la risa al señor maduro o cuánto pretende sacar el régimen chavista ante esta situación que se torna un poco apretada, especialmente para la comunidad europea. Esto está de alquilar barcón, ahí vamos a estar pendientes minuto a minuto qué va a pasar. Ahí les dejo esa perlita, hasta una próxima oportunidad.